Thank you. No, también lo mismo me... Le, le pasa a Ramona, dice, cuando le entra la depresión, ella que la ventaja hacia zona. No, no se pasa los días se acostaba, se despasaba, pero él tenía la depresión, hasta que que salió. Pero ella lo que le ayuda mucho es que se va cuando hace su... Se va a ver a sus hermanos, va a ayudarles a sus hijos, a país y papá, y la ves muy, muy bien. Ya, pues yo creo que ya salió de la depresión. pero la mesa de día no estás es lo que dice ahora carmelita la sobrina dice ahí tía ver, que es como, No, como uno no comprende uno sus padres Pero, pero ahora dice veo que eso, eso de, de la depresión es pero muy fea y mi mamá es lo que tenía y no le entendimos nunca siempre decimos, sí, sí, sí, ya, ya te vamos a dar dinero para que te vayas teniendo. pero nunca nos pusimos a pensar en esa enfermedad y es así porque se le público. todavía no se oía decir mucho pero esa, eso era que tenía ella muy fuerte y se llegaba a un lado y en la tarde ya la cayón se iba y aquí que no three, go! Three, ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Ahorita, ahorita? Sí, pero ella se quedó en el centro. No sé qué, no sé cómo se llama ese ejercicio, no sé qué. Ahí sí, yo. 3 no, Sí, sí, porque no, no platicas con él, no. Pero un ratito y ya él ya. Pero sí empieza lo que a estar contigo. Pero te digo que ya tiene tiempo que tú estás A two, three, go! Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. una mera aquí por el centro, ahí de, venía la Santa María, este, en la avenida Jesús ¿no? María. ¿no? creo que sí. Ahí está la iglesia, la iglesia muy grande. de, de las Ah,